...y tiene por objeto impulsar el intercambio de experiencias, actualizaciones de protocolos, informaciones... ...así como estudios de casos de seguimiento científicos y epide epidemiológicos. Eh, a través de encuentros con diversas instituciones de renombre mundial... ...esta red de académicos y voluntarios de asesoría e innovación... Está integrada por representantes de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencia y Desastres, la Asociación Salvadoreña de Emergencias, el Departamento de Medicina de Emergencia del Colegio Médico de Georgia, así como las universidades de Barcelona en España, la ONG Team Rubicon, la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la Facultad de Investigación y Centro Médico de Augusta University en Georgia a nivel nacional estará integrado por el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 y el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA así como la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña esa es la información que les tengo y esto viene a cuento por, me, me recuerda en la conformación de este comité a algo que dijo que dijo Fulvio en uno de sus comentarios y es que esto no es un asunto que nosotros podemos enfrentar solos, ni tampoco podemos enfrentar con las armas que tenemos, sino que necesitamos de alguna manera tener herramientas y las experiencias de otros para poder enfrentar el tema del COVID-19, porque esto es prueba y fracaso, prueba y fracaso hasta que haya prueba y éxito, y para eso se necesitan las experiencias. Me parece, no sé lo que ustedes, ustedes opinarán, pero me parece que no es mala la idea de tener un equipo internacional de asesores que te vaya nutriendo de información y de experiencia de otros. Así es que adelante, vamos a ver qué opinan ustedes de la conformación sí. de este de este consejo internacional de asesores. Adelante, bueno, ¿verdad? Yo, creo que, yo creo que es parte de una de una decisión como dice Amado pero yo la, pre, la, la percibo que es parte de la improvisación del gobierno y de ya de darse cuenta que en inicio esa forma duditativa de, de plantearse sol, eh, no solución sino un proyecto real de combate a, a la pandemia y no le hizo caso a bueno, Leonel Fernández lo ha dicho en más de una ocasión. Al gobierno se lo mandó en comunicación, que creo que ha sido una de, eh, de las experiencias más interesantes desde aquí, recogida de lo que hay aquí en República Dominicana. Y que el gobierno en principio ha hecho oídos sordos porque de él no quiere parecer ser nada, incluso el discurso de Danilo Medina recientemente, fue una contesta de a desmontar todos los consejos que se le dieron en el momento de lo que estaba pasando en la República Dominicana y no se han acogido. Amado, para poder crear un perfil epidemiológico es obligatorio las pruebas masivas. Y cuando aquí se inició eso, todavía estamos dando tumbo. Aquí la gente no sabe dónde hay que hacer una prueba, menos que tú lo hagas de forma privada. El tema internacional, obviamente que los gobiernos están recibiendo la ayuda necesaria y la orientación necesaria. De hecho, hay médicos dominicanos que están radicados en Estados Unidos y que tienen importantes posiciones, que es el que preside esa comisión, un médico. Me imagino que para darle cabida y actuación segura a esos que están aquí ya desde hace más de 15 días, trabajando con el equipo dominicano. En esa parte yo la veo, pero se están ocupando, se están ocupando ya muy tarde, incluyendo que luego yo voy a hablar en mi tema acerca de que el pueblo, al parecer lo siento, no está muy conforme en quedarse más tiempo, pero tampoco podemos romper la cuarentena porque tampoco nadie nos ha dicho en qué etapa estamos y hacia dónde vamos. Yo espero bueno. que, que el apoyo internacional sea para dar un razón a, a Danilo Medina y a su gobierno, que deje de hacer politiquería o que deje de, de estar presentando que la solución la ha llevado su candidato. Ahora le, le ha dado la oportunidad al candidato de abrirse con unas publicidad de cómo él forma el idosa o su compañía famosa, que en ningún caso ya todo el pueblo dominicano lo sabe que no es producto del esfuerzo ni del trabajo, que es producto de las coimas y de lo que fue cuando suplió las primeras computadoras a la Junta Central Electoral de la mano de Danilo Medina, que era ministro. Bueno, bueno yo, yo, diría, yo diría que por fin, por fin lo hicieron. Muy tarde. Un poco tarde, pero además de tarde, Ahí se evidencia en ese equipo, en esa conformación de equipo, en esa conformación, un equipo científico, un equipo de estudiosos, un equipo de personas entregadas fuera de total eh, politiquería. Algo para enfrentar esos incolores, como debe de ser, y una dirección totalmente política. Yo quisiera que, tener la esperanza de que lo dejaran trabajar, de que lo dejaran actuar científicamente, porque hay cosas que la política no cabe. En la ciencia no cabe la política. Por eso vemos tanta metida de pata de Donald Trump con relación a, casos, a cosas científicas. A la gente, de detergente a la gente. Se 100 muertos a más. ¿Tú porque es el problema, verdad? ¿100 ver. muertos van en Estados Unidos consumiendo desinfectante? Es, sí, es un peligro, es un peligro. Repíteme. ¿Qué muertos? consumiendo sí. Consumo desinfectante. Sí, sí, por concepto de desinfectante. Miren, <risa> es, es delicado la cosa, porque hay mucha desinformación y también desesperación. No, y cuando no, es un Escúchame, Julio, es que nosotros aquí tenemos eh, peregrinos, allá no es... Allá es... Eh, Exacto, diferentes burradas. Oh, y, y aquí también tenemos clare, porque hay gente que cree que con ah, el robo sí. se sana, también, bebiendo ah, ropa. <risa> Entonces... <risa> además, además del seguimiento científico y de las medidas que hay que tomar científicamente para combatir el COVID en base a los últimos adelantos que se van obteniendo porque hay más de 80 equipos de científicos en el mundo trabajando hay equipos de esos que tienen más de mil científicos trabajando de compañías famosísimas farmacéuticas que no voy a mencionar nombres pero una de las cosas más importantes es que ese equipo de científicos pueda educar a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, que lo pueda educar también la Armada, la policía. ¿Por qué? La cantidad de médicos y científicos y los países que lo agrupan y qué bueno que República Dominicana forme parte del Consejo de esa organización internacional que se ha buscado conformar con el fin de estar actualizado, de tener los avances eh, de momento, de llevar las estadísticas, o sea, como un observatorio científico podría eh, decirse también que vendría siendo esta conformación de científicos y médicos que lo conforman diferentes países. Qué bueno que la República Dominicana esté ahí, y que por supuesto pues se le pueda sacar el provecho y que nosotros veamos que rinda frutos esta iniciativa a nivel internacional. O sea, todos los países buscan y están preocupados por resolver esta crisis mundial que se vive en Carolina, Colombia. es una iniciativa local que la dirige el doctor eh, Amado Váez, que ¿Qué? es dominicano pero radicado en Georgia y ahora está aquí. En solicitud del gobierno dominicano es un experto en asuntos de, de asuntos de epidemiológico y, es y, y tiene entonces mucho conocimiento de este de estos casos. Él es el asesor del presidente de la República en el tema epidemiológico, el doctor Baez. Adelante Carolina, terminate. Bien, sí, no, no, es, okay, esa, okay. Esa, lo, lo, lo importante de esto, sin politizar, como me parece decía Fulvio, es sacar provecho y que nosotros veamos resultados, que veamos ya de que luego de que estén sentadas las bases y bien conformados, que podamos decir, mira, esto está saliendo de esta iniciativa, porque todo lo que sea a sumar y aportar en torno a la dirección de, de resolver e ir teniendo respuestas ante el COVID, eh, hay que pues destacarlo y tener o estar positivo de alguna forma, ya que somos poco creyentes generalmente a todo lo que se hace desde el gobierno Bueno, eh, todo lo que, lo único que yo quisiera agregar a lo que ustedes han dicho es que ojalá y no se politice, como lo decía Fulvio, porque eso sí sería perder un poco el objetivo básico de este organismo conformado con ribetes internacionales para asesorar a el comité eh, contra la pandemia que ha sido creado aquí en el país yo pienso que eh, si se politiza, entonces como decía Fulvio, son dos cosas que no pueden estar juntos o sea, la política, sobre todo la política como se, hace, como se hace aquí buscando la forma de que todo me beneficie y eso por supuesto tiene que eh, eh, o, per, obligarte a tergiversar las cosas para poder lograr ese objetivo, lo que quiere decir que si eso pasaría, entonces el comité se vería manchado por ese asunto. Bueno. Eso por un lado, y el otro es el manejo de las informaciones, que no se guarden las informaciones porque me perjudican, porque se va a evidenciar esto, se va a evidenciar aquello, que sería un poco la forma de hacer política en medio de esta eh, pandemia, ¿no? Entonces, son las dos cosas más importantes alrededor de la conformación de este Comité Internacional de Apoyo, porque eh, el, cualquiera de las dos son perniciosas para lo que uno espera. Pero eh, yo, independientemente de lo que planteaba Francis Rodríguez, yo digo, bueno, eh, eh, no se hizo a tiempo, pero se hizo, por, por lo menos todavía... No, aparentemente, aparentemente porque yo no tengo, no tengo las suficientes condiciones para decirlo, pero aparentemente todavía no se ha aplanado la curva ¿No? del virus, lo que quiere decir que estamos subiendo, seguimos sí. subiendo, entonces todavía creo que hay tiempo para que este comité pueda orientar debidamente a las autoridades dominicanas con la finalidad de que puedan manejar la crisis y no, se, y no vaya a, a, a digamos, ofertarle a la ciudadanía una especie de sumo de jabón de cuava para combatir el virus. Sí, porque... <ríe> eh, eh, si hubiese sido en este país, Trump en, vez, Trump, en vez de hablar de detergente de eso que venden eh, eh, eh, industrializado hubiese propuesto un zumo de jabón de cuava, ¿verdad? Porque yo sé En definitiva, lo que quiero verdad es significar eso. Dos cosas, básicamente. El tema... De la política y el que no que no se introduzca en esto, y el tema de la información, que se mantenga informado a la ciudadanía bueno, de lo que le conviene. Mira, Amado, eh, es un pedido que tú haces con, con ánimo y, con, y, con, y de adentro, porque sé que nos está afectando a todos esas formas en las que se ha manejado hasta la fecha. Que haya un antes y un después, es lo que eh, aspiro de ser cierto que conformar una comisión de alto nivel internacional sea parte de una solución que aún no tenemos, yo lo aspiro también aspiramos eh, a que eso sea así, pero te puedo decir algo de la parte de la política es imposible, parece ser para el gobierno dejar de mitigar Dejar de mitigar la caída que ha tenido su candidato. A pesar de todo lo que se ha repartido. De todos los viajes que se han hecho. Al punto que lo primero que hicieron fue el pen Que en Puerto Plata fue a hacer una, un, desa, un despojo en la noche. Después de que permitieron y que ellos mismos acompañaron en la tarde a ese señor. Y fíjate qué interesante. Porque ayer yo dije cuando oí, que no venga para acá que aquí no, no tiene, que siga por otro lado a partir de, de ese momento empecé yo a ver en las redes cómo la gente reaccionó, que para acá no venga que a San Francisco no venga señores, un individuo que no tiene ningún perfil ni siquiera de lucha con ese gesto que él hace de, de caminar con los pedidos pero cuando pidió la reelección ese día fracasó porque se politizó, ya se sabía que era con interés entonces, en este momento, el país requiere de que el gobierno, vuelvo y repito y lo respetaré siempre, asuma su liderazgo, pero no en cuerpo de otro, ni en un civil. Tiene que ser lo oficial que esté actuando, que entreguen las ayudas, que entreguen las mascarillas, ...que el pueblo está necesitando mascarilla... señor. ¿ustedes no se han dado cuenta... ...que las mascarillas y los guantes... ...se han puesto un negocio... ...informal... ...para los que están en la casa? A diario me llegan a mí... Eh, ...vendo mascarilla... ...tengo esto... ...tengo lo otro... ...de gente amiga... ...han encarecido... ...los elementos fundamentales... ...para prevención... ...yo me estoy dando cuenta... ...que la familia... ...no tendremos forma... ...de tener una vida normal... Pero con los atuendos que esto requiere, por los costos, señores, una mascarilla está por encima, la que costaba 80 y 100 y pico pesos, está en 550 y 600, que son las N90. Es decir, que todo se ha convertido en un negocio dentro de la pandemia y eso va a encarecer también la vida. Aquí hay gente que no ha podido, está comprándole a los a lo que fabrican. Ustedes no lo han visto en las esquinas vendiendo como si fuera verdaderamente protectora.